Continuará así, que por las noches ya no duermes, solo estás pensando en mí. Hasta la luna se dio cuenta de ese amor que estás sintiendo por mí. Y dile que al besarte yo me hacía volar. Se ha tocado